En Libre de Éxito una opción que te permite automatizar el timbraje electrónico. Ya, ahora esta opción, eh, hay que ser honesto, funciona en el 90% de los casos. ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente lo que se hace es obtener desde impuesto interno, simulando que es un humano el que se mete impuesto interno, ese timbraje. Entonces si te interesa saber bien cómo funciona esto, cuándo hay que hacerlo a mano y qué pasa en ese 10%, quédate en este podcast que lo vamos a ver. Entonces, hay un 10% en el que a veces hay que tomar acción manual. ¿Ya? Ahora vamos a ver con Catalina por qué pasa eso y qué hay que hacer exactamente en esos casos. Sí, mira, eh, específicamente el caso fue, <coughs> no vamos a dar nombre, no es necesario. No. Eh, fue fue de, un, de, de un cliente que dijo que él tenía los cobros masivos programados, ¿ya? Y producto de los cobros masivos programados... Eh, una vez ejecutado el cobro, se tenía que generar el documento en forma real. Claro. Porque así lo tenía configurado. De hecho, así, así, así ocurre. Ya, el punto es que eh, el cobro falló, producto de que no tenía folios para emitir la factura. Entonces, eh, claro, él, él tenía el mantenedor de folios creado de factura, eh, pero no se hizo el timbraje automático en libre entonces eh, el cliente adjuntó una captura de pantalla porque trató de realizar el timbraje en forma manual desde el librete, y ahí le apareció un mensaje que decía eh, de que tenía 35 folios disponibles. Entonces, el cliente nos abrió la consulta diciendo oye, uno, no se generaron los, los, uh -huh. los, los, la, los documentos por los cobros masivos y dos, me dice que tengo 35 folios pero no, no me deja emitir el documento en forma real. Entonces, ahora la consulta es eh, ¿Cuándo o por qué impuesto interno eh, indica? Porque en realidad es un mensaje de impuesto interno, indica que tengo 35 folios sin uso eh, o 35 folios disponibles, pero no, no tengo un archivo CAF en librete. ¿Por qué ocurre eso? A ver, ahí pueden pasar dos cosas. Primero, hay que tener claro dónde estoy parado. O sea, yeah. estoy parado en un folio. ¿Por qué estoy parado en el folio 100? Uh -huh. ya, estoy parado en el folio 100. Es el folio que me toca en librete. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa en este caso? Que me toca el folio 100 y el librete no tengo más CAF cargado. O sea, no tengo el CAF del folio 100. ¿ya? Eh, que en el en ah, el, el, el que me, le... me toca, el 100 sí. me toca, el 100 me toca. El último fue el 99. Yeah. Entonces, me toca el folio 100 y no tengo ese CAF cargado. Uh -huh. eh, ¿Qué puede pasar? Primero, ¿por qué puedo tener 35 folios? Primero puedo tener 35 folios porque efectivamente hay CAF pedidos hacia el futuro, o sea, hacia adelante, uh -huh. que no está cargado en librete. Claro. Puede pasar. ¿ya? Vamos a ver el tiro. ¿por qué puede pasar eso? Y lo otro que puede pasar es que hayan folios sin uso pasados. Ya, entre el 1 y el 99. Entre el 1 y el 99. Ya. Claro, entonces, son las dos cosas. O sea, es una de esas dos. Entonces, cuando pasa eso y, y, y dice, oye, es que hay folios disponibles y tú te metes a librete y no hay, hay que revisar si es que primero, hay, si es que hay CAF pedido después del 100 que no esté encargado. Y para eso hay una opción que se llama reobtención de folio uh -huh. en Tú usas sí. la opción de reobtención de folio y te permite cargarlo. Ahora, ¿por qué puede pasar eso? Bueno, puede pasar por dos razones, principalmente. Porque realmente se pidieron folios porque se necesitaban, porque recuerda que tenemos clientes que a veces usan más de un sistema de facturación, entonces podría pasar. O puede pasar también que LibreT haya pedido el CAF, eh, pero no lo haya podido cargar. Yeah. O sea, logró pedirlo, pero no logró obtener el XML y no para cargarlo. Yeah. Y eso puede pasar bajo ciertas condiciones que tienen que ver con Principalmente alguna situación pendiente o alguna situación rara que tenga el cliente en impuesto interno. Ah, ya, pero sí sería un problema el cliente en impuesto interno. O sea, ese sería uno no, de los motivos por los sí, cuales normalmente, el no se puede cargar. Sí, normalmente en ese 10%, cuando no se pueden cargar los folios, porque el cliente tiene alguna situación pendiente en impuesto interno. Hay otro caso que es que no se puede encargar los timbrajes iniciales, como el primer timbraje. Sí, pero, porque, de pero hecho, porque ese timbraje ese, lo realizamos nosotros. Pero eso lo hacemos cuando estamos nosotros, nosotros en realidad nunca nos hemos preocupado de eso porque siempre lo hacemos nosotros, no está automatizado. Porque lo hacemos, a la, como dices, uh -huh. toda la vida la, la cuenta. Pero en, en ese 10% que queda, que no se logra timbrar, normalmente es porque Impuestités no muestra alguna alerta. Ahora, no tiene por qué ser algún problema, pero recuerda lo que dije al inicio, o sea, el timbraje se hace simulando lo que haría un humano entonces, uh -huh. en la página. Entonces, que eso se llama scrapping, en, en el nombre técnico. Uh -huh. Entonces. Si, si el Scraping falla porque la página de Impuesto Interno presenta alguna cosa diferente a la que el Scraper el está preparado, obviamente ahí falla ese timbraje y es un caso no controlado. Okay. Normalmente en esos casos que se hace, se trata de reproducir cuando no abren el ticket, se trata de reproducir el, el, el, el caso en Impuesto Interno para controlarlo pero a veces son casos donde simplemente no se puede porque el no te deja o a veces son casos que no podemos reproducir porque no vuelven a ocurrir cuando lo queremos probar uh -huh. y también pasa a veces que tampoco podemos estar pidiendo eh, pidiendo 20 timbrejes para reducir el error, entonces claro. tratamos de evitar harto hacer eso, pero sí, ese es ese 10% y qué podría pasar con los hacia el futuro, o sea yeah. que se pidieron pero no se cargaron uh -huh. o que el cliente realmente los pidió y los casos hacia atrás, bueno, ahí pueden ser también casos parecidos, puede ser uno que el cliente los pidió para otro sistema y no lo ha usado todavía en el otro sistema, yeah. podría ser, probablemente no era este caso. Otra uh -huh. cosa podrían ser folios que vencieron, por ejemplo. Uh -huh. Y como vencieron, no se usaron y lo que se hizo, se pidió un CAF nuevo en el pasado y se cambió el folio siguiente, pero ese CAF venció no se anuló nunca. Ah, okay. Si no lo anulaste, a pesar de que están vencidos para impuestos interno siguen estando como disponibles porque sí, porque no en han realidad el mensaje que indica impuesto interno es confuso y es confuso para todos sí. porque todos dicen... 35 folios disponibles, o sea, literal dice disponible y ese disponible jamás hace alusión como son disponibles pero pueden estar vencidos o son disponibles pero son folios sin uso. Entonces el cliente a veces toma como, como ese mensaje, como el 35 folios disponibles, como que realmente son folios que se pueden, se pueden usar. usar. No, no, no son así. Y no todos los casos es no. que se puedan usar. De hecho, para mi gusto, y aquí Impuesto Interno arregla esto, <risa> <risa> yo creo que lo que viene hacer Impuesto Interno es anular automáticamente esos folios que vencen. O sea, el día que vencen los folios, claro. anular automáticamente los CAF que ya no sirven. O sea, y con eso va liberando automáticamente y le quita ese trabajo al cliente de estar anulando folios vencidos. Pero entonces, los casos, entonces si, en, cuando, si yo tengo folios sin uso, folios vencidos, hacia atrás, lo correcto es anularlo. Ya vamos a llegar ahí. Yeah. Entonces, un caso sería ese. que fuera, O sea, el segundo caso, que fueran eh, folios vencidos. Y en esos casos hay que anularlo. O sea, yeah. y ahí se te libera. El otro caso podría ser que sean folios que se saltaron. Y aquí es donde está la respuesta. Si se saltaron, pero que no están vencidos. Uh -huh. Entonces, esos folios que saltaron, pero no están vencidos. ¿Tengo que anularlo? Mi consejo es sí, anúlalo. Uh -huh. Ahora, alguien me puede decir, no, pero es que yo no quiero perderlos, quiero usarlos. Bueno, se puede. Hay formas, hay, hay otros videos y preguntas frecuentes que explican cómo se hace eso. Hay formas en que se puede recuperar ese folio. Pero en la práctica lo más fácil es anularlo. ¿ya? En, en, en, la, en la mayoría de los casos sí. esa es la mejor opción. Hay casos muy específicos donde no conviene anularlo, que es cuando tú tienes muy poquito folio. Si, si, eh, que, que el impuesto no te da muy poquito folio. Si tú anulas folios más antiguos, el impuesto no dice, bueno, tenía muy poquito. Me están anulando folios que tenía disponibles, que uh -huh. se podían usar, que no estaban vencidos. Ahora le, le doy menos, o sea, va a tener menos todavía. Entonces, en esos casos quizás no te conviene anularlo y te conviene tratar de reutilizarlo. Pero en general la respuesta es que sí, conviene anularlo. El, el punto es que tienes que tratar de reducir esos 35 lo más que puedas. Y yeah. son las dos, para los dos lados, donde puedes buscar. es el futuro o es el pasado. Hacer el futuro... Caf que no, normalmente son CAF que no están cargados, para eso usar es la opción de reobtención. Y para el pasado, normalmente esos CAF vencidos saltados, para eso tienes que usar la opción de anulación masiva, que es la más fácil. Y esa es súper fácil de usar y es súper rápida. El único trabajo en el fondo es que hay que, estar, hay que revisar los cafés y, y hacer el proceso de anulación, pero eso también, para eso también tenemos videos que explican cómo se hace. Ya, entonces ahora, ahora sí, respondiendo a mi pregunta, <risas> si yo tengo folios sin uso y o folios vencidos, ¿lo más fácil sería anular? Sí, lo más fácil es lo más rápido en el 99% Pero por ciento se puede de los casos. O sí, sea, se, eh, -obtener el folio. se podría re o sea, eh, reutilizar. Recuperar, reutilizar el folio. Sí, sí, se podría reutilizar. Pero en el 99% por ciento de los casos, lo más fácil y lo más sencillo es anular masivamente ese atraso. Sí, es que de, de hecho en esta está la opción de editar el mantenedor y editar específicamente el folio siguiente. Y eso, eh, ese caso, específicamente las veces que lo hemos usado, es para eso. Es cuando un cliente. Eh, se ha saltado un folio y quiere uh -huh. utilizarlo realmente entonces le decimos edite el mantenedor indique el folio emita el documento luego tiene que volver a editar el mantenedor y asignar el folio siguiente entonces esos pasos a veces se confunden eh, se confunden y, y además puede producir otro error, sí. que, que puede ser el, el emitir un documento con un folio que ya se, utilizo, que mm -hmm. ya se utilizó. Bueno, en realidad no, eso no te puede pasar, porque el sistema lo que va a tratar, va a tratar de emitir el documento, de decir, que ya se usó y va a pasar al siguiente. Pero claro, vaya a caer en un ciclo hasta que llegue al que te toca. Claro. Ahora, ahí hay otra opción, que no sé si es mejor o no, pero en el fondo hay dos opciones de recuperar el folio, que la otra opción es activar la opción de folios manuales en la cual tú te vas a emitir el documento y manualmente indicas qué folio quieres usar. Ah, claro. A mí no me gusta mucho, yo creo que muy poco la tienen activa, en pero, la pero existe. Se dice que no se sugiere esa opción. Sí, no, me no, porque, no, porque es mejor que librete administre la, los correlativos. Mm. Pero existe, o sea, formas para hacerlo hay, y más de una. Yeah. Ahora, ¿cuál elige el cliente? La que más la acomode. Hay casos en los que puede retroceder el folio porque no va a tener este problema que dices tú que se le meta otro documento, pero en casos donde son emisiones, por ejemplo, por e-commerce, ahí no te conviene hacer eso porque tú no sabes cuándo te va a caer un, una venta. Ah, claro. Entonces ahí quizás te conviene la de folio manual. Entonces, en realidad depende mucho el caso a caso y ahí es donde nosotros en el soporte orientamos, pues dependiendo del caso que es lo que les convenga sí. hacer. ¿Qué, ¿Qué ocurre, por ejemplo, si, si yo como contribuyente, Estoy tratando de realizar un timbraje, por ejemplo, en forma manual, eh, ya sea desde libreteo o desde impuesto interno, eh, pero el sí me restringe. Me dice, por ejemplo, yo solicito 20 folios, pero el impuesto interno solamente me, me, me autoriza 10. ¿Qué hago si tengo una restricción de folio y yo necesito más? Lo primero hay que entender que la restricción de solicitud de timbraje es de impuesto interno, nada que de libreteo. Nada que de ni ningún software de mercado. ¿ya? O sea, el que. El que calcula cuántos folios te va a dar es impuesto interno. Yeah. Ahora, obviamente, ¿qué tiene que ver? Uno podría decir, porque alguien podría decir, oye, pero si tiene que ver porque el facturador es el que lo usa, sí, o sea, obviamente ese facturador no lo usa y hay folios disponibles y el impuesto interno es decir, bueno, el facturador todavía no lo ha usado, no te puedo dar más. Uh -huh. Pero independientemente de eso, si tú tienes todo en orden en el facturador, tienes todo tu folio usado y anulaste todo y no tienes folio futuro, etcétera, O sea, tienes todo en orden según tú y aún así el impuesto interno te dice, no, yo te doy 10 y si no te doy más, ese número lo fija el impuesto interno y el facturador no puede hacer nada, en este caso el libreté no puede hacer nada. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Pedir esos 10 folios, usar esos 10 folios, y si tú lo usas rápido, impuesto interno la siguiente vez te va a dar un poquito más. Yeah, okay. Y cada vez te va a ir dando más. Hasta que en el cuento ya va a llegar a un número que en el fondo es que hay problema a ti te acomode. Ya, yeah, tú, tú dijiste que, impuesto, o sea, perdón, que el facturador no te puede dar más folios porque en realidad el impuesto interno es quien lo autoriza, pero ¿existe alguna gestión que pueda realizar el contribuyente como tal para solicitar más folio no sé, en un caso hipotético, imaginemos que solamente impuesto interno estás autorizando 20 folios, 10 folios, pero yo necesito 100 porque voy a hacer una emisión masiva mm. y realmente necesito 100. ¿Existe alguna acción que yo como contribuyente pueda realizar? Yo sin tomar en cuenta el facturado, por ejemplo. Yo he sabido de casos que se pueden hacer peticiones administrativas, pero ya. no sé qué tan efectivas sean. O sea, eh, en la mayoría de los casos, pues tener la respuesta que da la misma. O sea, es gaste los que tienen y les damos más. Yeah. Ahora, yo sí sé, por ejemplo, que para certificación, para las pruebas, ahí sí, te, una petición administrativa te permite pedir que te aumenten los folios. Pero en producción. Claro, pero son folios de prueba. Pero sí, son folios sí. de prueba. Pero en producción no se sé, da un caso así como que tú digas, ah, mira, es que me están dando 10, quiero 500. Uh -huh. No, no, porque el impuesto no es súper restrictivo con eso. Ahora, uh -huh. es pedido no hay engaño, así que si alguien realmente lo necesita, puede probar haciendo la petición claro. administrativa. Pero y ahí el fiscalizador, o que lo atienda en impuesto interno, determinará. Pero insisto, o sea, lo importante es que eso no es algo que depende de nosotros, es algo uh -huh. que tiene que ver con impuesto interno. Eso no es algo que eh, LibreTe pueda resolver, porque si impuestos no te dice que te da 10, son 10 folios. 10. Si tú quieres más folios, tiene que verlos con impuestos internos, no con librete porque en LibreTe no puede hacer nada. Yeah. ¿Y en qué casos, por ejemplo, yo tendría que realizar eh, el timbraje en forma manual en LibreDT? Eh, uh, a eso, ver, eso, ¿Eso se indica? O eh, sea, Libreté eh, me va a indicar a, a mí ver, como contribuyente cuando, cuando no tengo que realizar en formulario Sí, manual? sí, te va a llegar una alerta. Cuando yeah. eh, se llega, la, que, que otro tema, la, la alerta, no no me quiero ir para ahora, pero en el fondo, cuando se llega la alerta de folios, Libreté trata de timbrar. Si no puede timbrar, por uh -huh. X motivo, por lo que sea, le va a mandar un correo al usuario diciéndole, oye, se si te están acabando los folios, timbra. Uh -huh. y, y en ese correo, si LibreTe no lo pudo hacer a través de LibreTe, el usuario lo que tiene que hacer es ir a impuesto interno. Yeah. O sea, si te llegó el correo de no pude timbrar o carga folio, no vayas a LibreTe.cl a pedir folio. Ah, porque claro. si falló, es porque va a fallar también ahí. Yeah. Tienes que ir directo a impuesto interno y ahí es cuando tú te vas a impuesto interno y vas a ver que tiene alguna situación pendiente o tiene alguna cosa. Y la situación yeah. pendiente no es solo de facturación, porque en general, impuesto interno, cuando tú tienes algún problema con ellos, cualquier cosa, el castigo es por los folios. Yeah. Es como... Claro, porque si te castigan con los folios no puedes vender. Mm. Entonces, no es que una situación pendiente sea necesariamente de facturación. A veces puede ser, por ejemplo, que no presentaste un formulario 29 o puede ser que tiene, te presentaron a declarar algo te y, no, he y, no, mensaje, y no, no te presentaste. El mensaje genérico es situación pendiente, sí, porque por, puede ser cualquier cosa. De hecho, eso es algo que pasa, que nos dice a nosotros, oye, ¿y qué situación pendiente tengo? Nuevamente, mm. ¿tiene que ir a impuesto interno? Mm. O sea, eso es algo que tiene que preguntarle, ¿hay impuesto interno? A nosotros, nosotros no sabemos cuál es la situación pendiente que tienen en impuesto interno. ¿Cuáles son la, los casos, por ejemplo, en los que me puede llegar ese correo? Eh, el correo de que tienes que cargar manualmente claro, sí, sí. Eh, cuando no se puede limpiar automáticamente sí, ya, pero... por ejemplo si tiene una situación pendiente uh -huh. en impuesto interno o eh, ya no te están dando folio el tema de los folios sin uso también que, que no se han anulado La claro claro, el... claro claro claro es que por eso o sea en cualquier caso de los que hablamos anteriormente donde se llegue al escenario donde impuesto interno te dice no te puedo dar más folio te va a llegar esa alerta. Yeah. Ya. Entonces, eh, y eso es algo que el cliente tiene que revisar. Y para yeah. eso también es importante, no me quiero centrar en la alerta, pero es importante que la, el cliente entienda cómo funciona la alerta y que la configure bien. El resumen macro es que la alerta debiese ser el promedio de uso mensual. Porque si uno administra bien el timbraje, uno timbra acá dos veces al año. Tres veces al claro. año. O sea, si tú lo administras bien, timbras tres veces al año. ¿Cachai? Eh, creo, que, creo que fue el mismo ticket que, que el cliente puso algo como... Pero es que si los folios están vencidos porque ustedes no lo usaron. Bueno, no se usaron porque no habían documentos que emitir y eso no lo inventamos nosotros. O sea, nosotros no podemos estar inventándole factura claro. al cliente. O sea, si LibreT si no usa los folios es porque los folios estaban ahí y no habían documentos que emitir. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Evitar pedir folios de más. O sea, okay. no pedir folios que me van a sobrar. Uh -huh. Y eso lo hago todo con una buena alerta. Con alerta. una buena alerta. Ya, ahora el tema de la anulación. Eh, ¿Quién, ¿Quién en realidad es quien tiene que realizar esta anulación? Porque en ese ticket también hubo un problema por ahí de oye, es que es tu culpa, tú lo tienes que hacer. En realidad, no, ver, ahí, ¿Quién ahí, tiene ahí, que realizar esa ahí, anulación? Yo, ahí, yo voy a ser súper pesado y me voy a aterrizar a los términos y condiciones del servicio y los términos y condiciones del servicio nosotros arrendamos el software, pero las acciones todas, no solamente la anulación, las hace el usuario. Y te voy a contar otra historia que no de este cliente, que una vez un cliente me dijo no, pero es que yo quiero que ustedes hagan todo, incluso que me emiten hasta la factura. Y yo le dije, mira, ningún problema, son 500 mil pesos mensuales. <risa> ¿Por qué? Eh, Porque yo le dije, para hacer lo que tú quieres, voy a tener que contratar a alguien que probablemente va a estar dedicado un tercio del día o medio día solamente a atenderte a ti. Entonces, sí, podemos nosotros hacer la, las anulaciones, podemos hacer todo incluso, pero eso obviamente tiene otro precio. El precio del servicio. El que nosotros publicamos, al que nosotros vendemos nuestros servicios por el arriendo del software. Las acciones, emitir los documentos, incluso las configuraciones debiesen hacerlas los clientes. Nosotros las hacemos porque ya las manejamos y se hacen pocas veces, pero hasta eso, todo eso lo pueden hacer los clientes. Y específicamente las acciones que implican entrar a en impuesto interno, por ejemplo, para cargar folios manualmente, para pedir folios manualmente o para hacer anulaciones, tienen que hacer los clientes porque son con su firmas, con sus datos, y en su cuenta, y cuenta. Eso no es algo que hagamos nosotros. No es algo que hagamos nosotros ahora, no se ha hecho nunca. Y si alguna vez ha ayudado a un cliente un poco más es simplemente para, para explicarle, para que aprenda. Pero hoy día es algo que tenemos súper estandarizado y que ya está bien explicado con tutoriales, donde cada cliente tiene que ver el tutorial y en base a eso hacerlo. Y el 99% de los clientes lo hace. O sea, hay un 1% eh, quizás sí. que no lo hace, pero la mayoría lo hace. O sea, y la mayoría sigue los tutoriales y esos son los clientes en el fondo que eh, que estamos buscando de cierta forma, porque son los clientes que necesitamos que aprendan. Para, nuestro servicio está pensado para clientes que eh, ¿Tienen, ánimo de aprender? tienen ese ánimo de aprender, o más que ese ánimo de aprender, van a tomar esa acción. Ahora, hay situaciones que son más fáciles de resolver que otras, uh -huh. que son más rápidas, son más acotadas, y nosotros sí podríamos resolver y entrar a la cuenta del cliente. Pero para esos casos, no es el Servicio Plus normal, es el Servicio Plus Extra, claro. que tiene otro precio que es bastante mayor al Servicio Plus normal. Y ahí sí hay ciertas acciones que nosotros podríamos entrar en impuesto interno a hacer. Obviamente con la autorización del cliente. Eh, eh, no se va a resolver, obviamente, todo, todo, todo, todo, porque hay es cosas que, que, es que requieren que un más apoyo tiempo. Más que realizar... Pero es un apoyo más grande. Uh -huh. sí. El Servicio Plus Extra provee un, un apoyo. Eh, más completo que el Servicio Plus normal. El Servicio Plus normal es, básicamente, tengo una duda, te mandamos un instructivo. Ese claro. es nuestro compromiso con el cliente en el Servicio Plus. Te mandamos un instructivo que tú tienes que revisar y seguir. El Servicio Plus Extra es, mira, tengo un problema, te mando el instructivo, pero también te enseño a hacerlo. Ya. Yeah. Te enseñan a hacerlo. Entonces, se, se, se, se puede enseñar a hacer con un poquito más de, en el fondo, de, de tiempo. Pero, de hecho, ahora todas las capacitaciones, tanto el Servicio Mi Pyme como el Servicio Plus y el plus, el plus Extra, todos cuentan con una capacitación inicial y eso es algo súper importante que a mí, en lo personal, me gustaría recalcar, sobre todo para los clientes nuevos, eh, bueno, para los antiguos también, de que soliciten esa capacitación, porque hay mucho, me acuerdo que pasó, hay, hay muchos servicios que, que llegan y llegamos al momento en donde, oye, ya, es momento de agendar la capacitación y nadie quiere agendar, y, y en la capacitación se están viendo temas muy recurrentes eh, que sí se usan en la plataforma y que se necesitan también para usar la plataforma. Por ejemplo, el timbraje, es un, es un punto que, que se trata en la capacitación. Es un punto crítico. Sí. O sea, la facturación funciona en base a eso. También. La facturación funciona en base a eso. Sí, sí es súper importante que la gente. o sea, Yo creo que ya más que la oportunidad que tienen para aprender a hacerlo, porque el resto del soporte es a través de, de sola, Sí, Entonces, Va a ser el único momento en donde nosotros, o sea, el área de soporte va a estar ahí propiamente tal. Vía, vía Zoom o vía Google Meet, eh, realizando esta videoconferencia donde ellos nos van a poder realizar preguntas en el momento y las vamos a responder, o sea, en el momento. Es súper importante eso, en verdad. Sí, tomar mí, la a, yo creo que deberían, o sea, deberían. Sí. Ahora, es obligatorio, obviamente que no, o sea, yo insisto, o sea, no la, mayoría, la, la mayoría de los clientes muchas veces les basta con la documentación. De hecho, uh -huh. tenemos clientes que nos han dicho, oye, es súper bien explicado, súper bien los pasos a paso, pero obviamente tienes que tener la voluntad de seguir esa documentación. Sí. Eso. No eso, si sí. no ¿Eso es no. todo? Sí, eso es todo. Ah, era, un, era un descargo. Está bien, está bien. Eh, no, era un llamado, la, un llamado a la acción. Un llamado a la acción. Entonces, sí. el llamado a la acción esta vez es bueno, si eres un cliente nuevo, solicita tu capacitación inicial, ya la tenemos. Si eres un cliente antiguo y tiene alguna duda, bueno, igual escríbenos y conversémoslo, a lo mejor podríamos revisarla. No nos comprometemos a hacer esta capacitación inicial con todos los clientes, sobre todo los antiguos, porque los antiguos en general ya deberían estar aprendiendo a usar la plataforma y deberían conocerla. Pero si eres un cliente nuevo, por favor, cuando te avisen, eh, te envíen el enlace para agendar la capacitación, hazlo porque te puede servir. Por último, si no quieres gastar la hora completa, no la ocupes pero revisa ciertos puntos como el que vimos hoy día que tienen que ver con el timbraje porque es importante que tú aprendas a hacer tu timbraje electrónico. Ya recuerda, nosotros solo te arrendamos el software, pero tú tienes que tomar las acciones. Ya, eso es el podcast de hoy día. Si te interesa este contenido, si te interesa saber, en, en, en el caso del podcast, recuerden que eh, siempre venimos con problemas. Hace rato Catalina no, no nos traía un problema, eh, pero recuerden que acá vemos tenemos problemas, les contamos cómo lo solucionamos, qué explicaciones damos a los clientes para que ustedes, si les pasa algo parecido, sepan eh, cómo tomar acción. Y los dejo invitados a suscribirse al canal, activar la campanita y nos vemos en el siguiente podcast.